Hola, el día de hoy vamos a enseñarles cómo brindar un nuevo intento en caso el estudiante haya presentado algún problema en el momento en que ocurrió una caída del aula virtual o presentó un incidente masivo dentro del Blackboard. Desde eh, nuestra aula virtual al libro de calificaciones y vamos a hacer clic en el examen que se tenía programado aquí vamos a poder visualizar la nota del estudiante simplemente vamos a hacer clic aquí en el estudiante vamos a ingresar al intento y vamos a proceder eh, como podemos ver aquí no se ha brindado respuestas entonces simplemente vamos a hacer clic en estos tres puntos y vamos a hacer clic en eliminar al hacer clic en eliminar nosotros estaremos eliminando el intento del estudiante, ya no tiene una calificación. Y lo siguiente ahora, podríamos modificar desde la opción contenidos, la fecha de vigencia del estudiante. O bueno, esto es de forma general para todos los estudiantes. ¿ok? Simplemente al modificar aquí la fecha y la hora de acuerdo a lo que corresponda, y también, teniendo en cuenta, eh, digamos, algún otro tipo de configuración, como los intentos. ¿no? Se puede permitir uno o dos intentos. Y de esta manera guardar la configuración. Y los estudiantes podrán tener una nueva oportunidad. En el caso de que se presente este tipo de percances con respecto a la caída del aula virtual o algún incidente masivo con las herramientas de Black.